Cómo no, eh, Sergio, háblanos un poco de... Vamos a nombrar a... Que luego, que si no ya sabéis, que luego nos critican, que no han nombrado a fulano. Vamos a hablar un poquito tú, que estás puesto todo en el tema de todos los españoles que han competido y tal. Y, bueno, pues, y comentar un poco, y vamos a comentar las puestas a punto y cómo están cada uno. Pues en 200... A ver, las chicas... Eh, bueno, en Classic tuvimos a Jesús, quedó segundo de Jesús. Por poco, podemos no, decir, es que está aquí en el programa... Eh, el punto brutal, como siempre eh, muy culturista, por ejemplo lo que estábamos diciendo, se le quejan de que es muy culturista para lo que se busca en Classic, pero el tío sigue dando el peso entonces, bien, también Jaime Vergara estuvo, hizo top 10 en, en Classic, muy mejorado respecto a otras presentaciones va poco a poco haciéndose un hueco y Jesús, bueno, yo ahí sí que lo único que le tengo que de decir a Jesús es que teniendo ya Plaza del los Olimpia ¿para qué competir más? Yo entiendo que mola competir con la... Yo en eso soy muy conservador y creo que Raúl también me va a dar la razón. Totalmente. Yo ya tengo mi plaza, que se peleen los demás. no Totalmente Pero bueno, de Jesús es que poco que no hayamos dicho ya, por lo ¿no? Y en 212 Jorge Zamorano se metió sexto, perdió puesto respecto a Praga. Y a ver, Jorge iba muy bien. En cuanto a forma, iba muy bien. La nota negativa, bajo mi punto de vista, y que conste que Jorge, en lo que es la Coreo, es un excelente posador, las obligatorias, tío, las poses obligatorias Jorge estaba muy, volvemos a lo mismo muy central la zona media, quizás porque ahora todo es zona media y por ejemplo el de frente relajado eh, claro, Jorge no es un tío bajito para 212 además era una línea que por cierto, volvió uno de tu época volvió Dobromir, que quedó segundo Raúl eh, lo vi. era una línea de tíos de unos 55. volvió también Vicente Santa María y, y claro, eh, a Jorge se le veía alto y debió aprovechar para que se le viera más grande porque el de frente relajado echa los hombros adelante en el doble bíceps, echa los hombros adelante. La expansión dorsal es que incluso se pone las manos ya no en la cintura, sino en el abdomen directamente y en todas las poses se queda muy estrecho la clavícula. Yo creo que mejorando eso, eh, Jorge se hubiera metido en un top 3 sin problema, pero tiene que mejorarlo. Sí, yo creo, que en ese, yo, creo, bueno, yo, yo creo que eso es lo que nos ha llamado la atención a todos, aparte a mí sorprendido. Es decir, porque la, la, la, puesta, la puesta a punto, la calidad es, bueno, inmejorable. Yo lo no he visto a Jorge jamás en toda su carrera, en lo poco que lleva en pro y amateur, así nunca. Lo veo muy bien, pero lo veo, eh, es más, yo creo que al final opino que los puestos que estás consiguiendo mayormente es por eso. Pero cuando lo veo de frente... Eh, con las clavículas metidas, achicado, eh, metiendo el abdomen, hasta la cintura se le, ve, se le ve pequeña. Entonces, es algo que cuando... Mira, él ha puesto muchas fotos en Facebook y demás y cada día que la veo, es que digo, me echo las manos en la cabeza y digo, joder, pero ¿cómo se le tiene que ver de frente sin relajado a, abierto? Se tiene, que hacer, se tiene que hacer grande, porque prácticamente lo, lo lleva todo. Después, algo que yo, yo, ¿eh? yo personalmente rondando en mi cabeza sin tener ninguna sin tener ninguna fuente fiable, porque no sé el peso que ha dado, no sé el peso. Pienso y, y cuando veo a Jorge lo pensaba. Digo, Jorge posa muy bien, posa, poses clásicas, ¿vale? José posa muy clásico. Digo, joder, eh, no digo que en 212 no encaje, porque al final en doce una competición u otra, hasta puedes ganarla, puedes perderla y al final puedes estar ahí. Pero es verdaderamente competitivo para estar siempre en un top 3. Y pienso y digo, no sé qué peso dará, porque Jorge al final tiene un cuerpo bonito, mm, va lleno, Vea, veo, veo que es un análisis mío, ¿eh? que me puedo, me puedo equivocar. ¿eh? Eh, y digo, joder, si, vale, si carga más, digo, la separación de la tienda va justa, va justa, se le cerraría. Y digo, pero quizás en clase, con un poquito menos, se le vería mejor, se le vería más grande, y es algo que yo personalmente he estado, he estado pensando, ¿sabes? Y bueno, yo con los competidores me gusta analizar todas estas toda esta situaciones yo 92 creo si sí, yo voy a andar por el 1,70, 1,73 uh -huh. Dio 92. Sí, yo creo, yo creo que a Jorge mira que tiene un fisicazo ¿eh? porque aparte tiene una estética bonita el tío yo creo que muscularmente ha mejorado y tal pero, pero para 212 le hace falta un poquito más de, de tamaño más grande y es lo que tú dices yo creo que lo hemos pensado todos eh, Jorge, si nos están viendo, cambia la pose de relajado de frente, por favor. No, porque Porque se hace pequeño y encima, él estructuralmente no es un tío grande y tal, y yo no sé si es el tema de, bueno, pues de hacer más hincapié en el tema de la cintura, no del abdomen, que tiene un abdomen súper bonito y lo quiere remarcar y tal, pero se hace pequeño, se hace pequeño. Me, yo creo que hemos visto todas esas poses y estéticamente bien, pero pero incluso el que está en estético, es una pose que no le queda bien estéticamente. ¿Vale? Se le ve más estrecho, más... ¿Vale? Yo creo que, bueno, no sé. Aparte, nosotros estamos hablando aquí, él sabrá, él habrá estudiado el tema de qué pose, cómo le queda mejor, cómo le gusta más a él. Pero yo creo que, que, que, que no nos ha convencido eh, esa pose y creo que eh, para 212 oh, tiene que meter un poquito más de tamaño. Tiene mucha estética, Apro pero se va a quedar corto. Aprovechando esto, y bueno, aunque no es español, pero como es de, de mis mejores amigos, que es como un hermano para mí, y además viene muy bien para esto que estamos hablando, quiero hacer también mención, que además nos ve gente en Portugal, de, de Fabio, que reapareció de nuevo en competición. Y es un poco eso, Fabio se hizo profesional en culturismo y fue de, creo que de los primeros que siendo, siendo profesional en culturismo dio el paso a Classic y en Classic le ha ido de puta madre. De, y le costaba dar el peso en clase porque tener en cuenta que Fabio es muy bajito, se hizo profesional con 80 kilos. Entonces, eh, yo creo que es un buen espejo donde mirarse porque la plasticidad de Fabio es muy culturista, pero al final ha ido encajando en clase joder, volvió el otro día después de estar retirado muy de tiempo con problemas, se le vio de puta madre. Y es un tío que en el primer año estuvo en el Olimpia, en su debut. Sí. Y Jorge debe andar, pues quizá le sobren 3 kilos, para clase 4 kilos, no creo que mucho más porque sabéis que el margen que hay en, en, en profesional es muy alto. Jorge andaba en 92, entonces, lo que pasa es que es cierto que con es, esa pose, dices tú, a lo mejor a él le gusta, pero es que no se trata de lo que le gusta ¿eh? se trata de lo que le guste a los que te están mirando. Sí, sí. Y yo creo que Jorge, con el fisicazo que tiene, tiene que, y con la encima que pose, muy bien, tiene que sacar provecho y también los perfiles que, se, que no se encorve, porque volvemos a lo mismo, saca, Chepa en el perfil. Entonces, cuando mejore todo eso, yo de punto es espectacular, duro, pleno. Mm. Pero creo que lo va, es que es alto para la categoría. Entonces, claro. está, se queda ahí un poco entre dos aguas. Es un físico muy estético. Para Open no llega. Quizás alto para, para 212. También una, una, una línea de 212 que era todo, vamos, faltaba Blancanieves ahí. Porque eran todos <risa> enanísimos. <Sí>. Pero <risa> bueno, contra encontrar Fabio, como digo, que se veía espectacular eh, viniendo de culturismo. Y estuvo ahí metido en la arena. Luego es cierto que tú se vino un poquito abajo, que me comentaba que estuve hablando contigo, Raúl. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que Jorge, puliendo eso, habrá que ver. Pero yo también en su día, cuando pasó a Pro, dije, joder, igual Jorge en clásico, los límites tan altos hay de clásico. Lucinía muy bien. Además, también su estilo de posarse, posar, se, posa, se presta mucho a eso y tal. Y no sé, habría que, claro. habría que valorar. Y bueno, vamos a pasar al Open. En Open teníamos a tres españoles. Bueno, pero, pero, espera, coño, vamos a acabar con, la, vamos a acabar con las 2.12, que llevamos diez minutos hablando nada más. Eh, eh, <ríe> eh, yo quería hacer una comparación, una, una, una comparación con, con, de, de Jorge, también con, por ejemplo, con Yopi, ¿no? Que, que es de, de Open, ¿no? Eh, a Yopi, y ahora enlazamos. A Yopi, a, a tú lo ves, lo analizas y le cabe peso, puede dar un estallido de músculo y esa espalda que lleva ultra dura, ultra detallada, puede llegar a ser masiva y competitiva, pero a Jorge si le metes más peso, lo subes al límite de la categoría, yo creo que va a perder la separación y se va a ver más pequeño. En cambio, un se le, si pierde un poquito de, de peso o se apura un poquitito nada más, se le va a ver más grande y más estético. Hombre, es que Jorge, Jorge fue campeón absoluto de España con 82, 83 kilos. Manoel en el Campeonato Español fue de B del 2013. Sí Mano, ¿2013? No, antes, 2000, 2010, 2011. 2011, creo. De manera absoluta del Campeonato de España. Entonces, con 80 y muy poquitos kilos. Entonces, joder, puede estar. Podría estar ahí. Bueno, eh, entonces, sí. No sé. No sé. Y bueno, lo que decías, en Open tuvimos a Yopis a Cristian Pancorvo y la retirada de, de Jimmy Atienza. Tuvimos ahí tres: el regreso de Corvo que venía de estar parado también por un problema de una lesión en una pierna. Jopins, que además compite esta sí. semana en Rumanía. Y, y, y Jimmy, que bueno, que era su último campeonato, se despide ya de, de los escenarios. Y poco más